Para mí el quédate es vaciles, bromas. Quédate para mí es diversión, alegría y donde puedes pasar un buen rato. Quédate es maravilloso. verdad, Risas con los monitores. Unión. Diversión. Compañerismo. Familia. Amistad. Entretenimiento. Amistad. Diversión. Personas cercanas. <risa> y el quédate significa diversión. Diversión. Para mí apoyo. Diversidad. Es especial. Familia. Felicidades. Eh, felicidad. felicidad. Un lindo compañero. Significa mucho para mi vida. Para mí el quédate es lo mejor. Diversión. El quédate". Todo. Quédate. <risa> Pues a mí el quédate me ha proporcionado la oscuridad de mi vida y el eclipse de sí. todas las cosas. Un espacio para tener amigos, conocer gente, hablar. Unidades que me proporcionan experiencias nuevas y los, unos monitores geniales. Para mí es algo una experiencia nueva, especial y que se puede mejorar y. Donde sentimos compañerismo, aprendemos. Y jugamos a la vez. Es el lugar donde te puedes encontrar a persona de tu misma edad, donde nosotros y nosotras aprobaremos las actividades. Me da un aquí. Por hacer muchos amigos y ¿Qué A mí me da la opción de poder hacer lo que quiero y pasar un buen rato con gente que te no conozco y pueda conocer. Una forma de expresarme. Y estar con unos amigos que los considero familia. En un futuro que me gustaría formar parte de este proyecto porque tengo el curso de monitoreo de libre y me gusta lo que hago. un local de y entretenimiento donde puedes eh, hablar con educadores y contarte tus problemas, ellos te escuchan y te aconsejan. Yo vengo aquí porque me lo pasé muy bien y porque tengo gente que me escucha. Es muy especial porque es donde he conocido a gente que me ha marcado muchísimo mi vida. Es un sitio nuevo que he descubierto, que, es que puedes estar con amigos. Buen rollo, con los amigos, aunque alguna vez se haga algo malo. Me grandes amistades. de con la mejor gente del mundo. Pero siempre nos solucionamos con el internador y los monitores. Un lugar de ocio en el que puedes aprender y divertirte a la vez Un espacio de ocio donde podemos, conocer si a gente, hacer actividades y pasar el tiempo sin tener que tapar lo frío para ver la cama. Un espacio donde me siento aceptada siendo yo misma y con mucho cariño Lo que hace aporta nuevas amistades, <risa> maneras de y creatividad no y, rata, y mucha ¿Eh? diversión Actividades que nos proporcionan diversión, conocimiento sobre la sociedad, nuevas amistades e interés por nuestro barrio. Es un lugar donde veas tus amigos y te detienes. Para Cuando queremos hacer alguna actividad que no sea quedarse veas en la calle sentados en un banco o boxeo, sea, fútbol, o ping-pong o bueno, ver una película, pues este sitio está bastante bien para estar aquí. Disfrutar con mis amigos, pasármelo bien y hacer muchos juegos. Es como una segunda casa en la que puedes estar pues, rodeado de gente y pues, sentirte bien y ser quien eres. Pues a mí el me ha aportado creatividad, amor y deseo. Nuevos amigos, y nuevas personas, que se bien Puedo jugar al fútbol, expresar mis sentimientos. y disfrutar del tiempo libre. Es un sitio muy guay en el que hacemos actividades geniales, que elegimos nosotras y nosotros mismos, y las monitores son la caña porque te diviertes mucho con ellas y se lo ponen en cada actividad. Bueno, pues yo vengo para jugar al futbolín y lo que no es el futbolín. Yo vengo a pasar el rato, a sociabilizar, básicamente. <risa> un lugar donde nos estresamos, jugamos, nos divertimos. Es mi vida. Es un sitio en el que puedes pasar las tardes, divertirte con tus amigos y tal. Pues para mí es un sitio donde juntarme con mis amigos, conocer gente nueva y hacer nuevas actividades. Para mí es todo diversión. Quédate, sitio de diversión. Gracias, quédate a